A nuestras autoridades, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 6434 para el lunes 8 de mayo del 2023. Y el número ganador para Colona Díaz 7 8 1 4. Repito, el número ganador es 7814, le preguntamos a nuestro delegado.